Algunos lugares parecen estar abandonados Pero cuando estás dispuesto a remover su historia Algo en su interior parece despertar ¿Qué eres? Mirá, está picando, está picando. Hay algo acá A a vomitar. ¿Te sentís mal? Sí. Tiene varios hechos trágicos en este lugar. Y espíritus que piden reconocimiento, piden ayuda.